Continuamos, ya sabéis, la semana pasada dijimos que volvíamos a repetir esta semana para hablar un poquito más de la música tradicional que han enlatado, que han, bueno, más que enlatado, puesto al día en este trabajo maravilloso que lleva muchísimas horas de trabajo y, y la compensación de que ha formado parte de él mucha gente, ese crowdfunding que me decías. Pero a mí me gustaría, Richie, que no te escuchamos la semana pasada, que nos dijeras... Y nos, nos explicarás un poco por encima Las características que tiene la música tradicional En la provincia en la provincia de Zamora Provincia que, insisto, me parece muy rica Y que ha conservado muy bien Sobre todo en alguna zona La, la zona de Aliste, por ejemplo Recuerdo que estuvimos con vosotros en Aliste, ¿te acuerdas? Que un bueno, buen día pasamos con la gente de Monte, Manteos y Monteras Y con la gente de Miranda de, de Douro ¿no? Este que tenía un, un mostacho grandísimo ¿Cómo se llamaba ese? Eh, te paso el micrófono y nos cuentas un poco desde tu punto de vista como músico tradicional de aquí de, de Zamora, ¿qué características nos podías contar y qué diferentes zonas hay dentro de la provincia de Zamora que nos puedas contar algo un poquitín por encima? Bueno, pues lo que hacías tú en referencia de la gran riqueza que tenemos aquí en la provincia es eh, que abarca muchos instrumentos diferentes. Eh, en el norte, sobre todo, se dan más eh, diferentes gaitas que entre Sanabresa, Salistana, es incluso la zona de la Raya, frontera con Portugal las solemos llamar gaitas rayanas, pero bueno, mirandesas, trasmontanas ya sabes que cada uno las llama un poco luego más al sur tenemos la flauta y el tamoril eh, un poco más tierra del pan, más hacia el este pues ya hay dulzaina, redoblante en el norte se suele más dar tambor de madera, para con la gaita ...con lo cual hay una inmensa variedad de instrumentos... ...y que yo creo que está bien aprovechada... ...y eso sí que nos puede diferenciar más de otras provincias... ...que a lo mejor no tienen tanta diversidad de instrumentos. Te, faltan dos. Te falta el rabel y la Zanfona. rabel y Zanfona, sí señor. rabel y Zanfona, que aquí vuelvo a enlazar con, el, con la semana anterior... ...cuando estábamos hablando de la importancia que tenían los caminos... ...de aquellas personas que iban con los ganados... ...y con su cultura tradicional... Tanto exportando como importando aquellas canciones que, que escuchaban y que les gustaban en, en lugares muy, muy lejanos. A mí me encanta porque habéis tocado una pieza que es, para mí, muy sentida, una malagueña. Malagueña que entra, forma parte de la gran familia de los fandangos y que, bueno, parece ser que viene de un ritmo africano que es el faudo y que del faudo aparece el, el fandango castellano y el fado de Portugal, que tienen ahí una raíz en común. Eh, ...los caminos pasoriles en Zamora también tuvieron mucha importancia... ...por aquí además hay un camino que es la Ruta de la Plata... ...que todavía todo, tiene... cuéntanos un poco también la influencia... ...que puede tener ese tipo de, de idas y venidas... ...en cuanto a la música tradicional y cultura tradicional. A ver, es muy difícil, muy difícil valorar esto... Eh, si, no se hace, si no se trazan unas, unas rutas muy, muy claramente, eh, sería un trabajo muy técnico hacer esto. Así hago la pluma y la impresión general es que eh, en la ruta de la Plata, la vía de la Plata, en Zamora ha tenido una influencia solo relativa, solo. Zamora ha sido en principio una provincia bastante aislada, al no tener industria y demás, pues ha sido una provincia bastante aislada, ha sido una provincia de paso. Tenemos algún reflejo de, la, de, de las rutas de la transhumancia en el Rabel, que se toca prácticamente se tocaba prácticamente en una pequeñísima zona centrada en un pueblo que se llama Porto de Sanabria, ya prácticamente en, en Galicia, pero no tenemos muchas más, porque por ejemplo la influencia, la influencia de las músicas del sur solo, se, solo aparecen un poco, un poco en la zona de Sayago, las, la influencia de, de sus vecinos de, de Salamanca. No tenemos eh, grandes influencias a lo mejor por la transhumancia pero es que Zamora de todas formas es una provincia muy variada y muy rica. Zamora es una, es una provincia que a lo mejor no tenía que existir. Es una mezcla de muchas. Parece que le hemos quitado un cacho a, a, a Galicia, le hemos quitado un cacho a Portugal, le hemos quitado un cacho a Salamanca, le hemos quitado un cacho a, a, a Valladolid, le hemos quitado un, un cacho a cada cosa, a cada sitio. Y esos esas zonas que tenemos que son totalmente distintas entre sí, dan una música distinta. Esa es una gran riqueza que tenemos en cuanto a la influencia de otro tipo de rutas, pues la verdad es que yo creo, sinceramente, creo que no hemos tenido una gran influencia. Estupendo, genial, pero vamos a hacer una cosita, vamos a seguir hablando del tema porque me parece muy interesante, no sin antes escucharos y que nos se haga un poquito, así que ya sabéis, como digo siempre, quitar las cosas de en medio... ...que yo me voy de aquí ahora mismo... ...se van a poner aquí detrás... ...y van a tocar lo que les salga de los trolorolos. ...así que a bailar eh... ¡Con Ramón y a Leli! ¡Leli! la despedida. Estábamos hablando de, de me, me parecía muy interesante lo que habías dicho, ¿no? de, de que si le quito un trozo, pero estoy seguro que hay gente de Ávila, hay gente de Soria, hay gente de Burgos, hay gente de León, hay gente de Palencia, excepto los de Valladolid, que están ahí como en el centrito, que estarían pensando diciendo, coño, pues, perdón por lo de perdón, eh, a, a mí me pasa lo mismo, en mi provincia también hay una gran diversidad porque formamos parte de muchas culturas, siendo una cultura propia, como puede ser la Zamorana... ...bueno, te habla como abulense, ¿no? Tú con los conoces vos un poco de aquella tierra también... ...estamos a la de Extremadura, a lo de Toledo, a lado de Madrid... ...vuelvo a retomar el tema ese de... ...caray, es que es tan difícil cuando hablamos de música y, te, y, y, y tradición oral en general... ...establecer un límite, porque siempre que hay un límite... ...hay una zona que, que hace de enlace entre aquellas cosas que consideran un límite otros... Por lo tanto, no hay límites, hay transiciones De transiciones ¿Y tú cómo ves esto? Porque tú también viajas mucho Y sé que conoces a mucha gente de toda tu provincia De toda Zamora, pero también del resto De la comunidad de Castilla y León, y yo diría de España ¿Tú no crees también que, que La música tradicional es, no es No se puede ceñir Sí que hay lugares que han sabido mantener, hablabas de Aliste, hablabas de Sayago, hablábamos de lugares que han mantenido, por lo que tú decías, Luis, de la desgracia, entre comillas, que también ha sido una, una virtud de no tener industria, no haberse no perdido esa raíz, ¿no? Pero con todo y eso, esa raíz, vuelvo a insistir, ¿de dónde viene? Hay una parte árabe, hispanoárabe, hay una parte sefardita, hay una parte africana, hay una parte americana... Hay tantas partes que, que, que, que quién sabe. Al fin y al cabo, esto. Bueno, lo primero que lo de las fronteras, hay dos tipos de pensamiento y hay gente que le gusta promover mucho lo suyo, pero quizás eh, demasiado y se ponen fronteras. La música no tiene que tener fronteras, bajo mi opinión, eh, jamás, venga de donde venga. ¿Qué más da si aquí hay canciones sefarditas o africanas o árabes? Al fin y al cabo, formaron parte de la cultura de la gente cuando las encontró, las escuchó en la radio, y eso es lo que tiene que ser. Música de ida, de venida, pero al fin y al cabo lo importante es la música. ¿Y la música qué sentido tiene, Luis? ¿Qué sentido tiene hacer música? ¿Vosotros por, por qué hacéis esta música? Antes te lo pregunté, pero yo que se había quedado un poco en el limbo la pregunta... ¿Qué sentido o qué objetivos tenéis vosotros cuando hacéis este tipo de música y os tomáis la molestia de coger un tema y no trastocarle, sino personalizarle hasta el punto de hacer incluso un poco de música de autor? Efectivamente, lo has descrito muy bien. Así que te lo paso. Otra vez. No. El asunto, el asunto es ni más ni menos ese. Nosotros hacemos arreglos sobre sobre las músicas. Yo digo siempre que no hacemos música tradicional, sino hacemos música sobre música tradicional. Sobre las músicas tradicionales nosotros hacemos música. Lo cual significa que. Eh, respetamos siempre los elementos básicos, respetamos el ritmo, respetamos la melodía eh, lo más posible y porque pensamos que si no vamos a hacer eso, eh, lo más coherente es hacer la música desde cero, no, no basarte en, un, en, temas, en temas tradicionales. Si vamos a basarnos en temas tradicionales es para que haya elementos que se mantengan. Pero nosotros, como ya se comentó en otro programa, Procedemos todos de la música clásica, menos eh, Ricardo, que es un tradicional puro. ¿eh? Eh, procedemos todos los demás de la música clásica y, aunque él también ha hecho música, bueno, ha hecho rock, folk y ha hecho cosas de esas, ha hecho cosas raras también. Eh, incluso música. <risa> <risa> <risa> Bueno, entonces nosotros nosotros le queremos dar nuestra visión. A ver, nosotros, por ejemplo, Rosa y yo no tenemos pueblo. No tenemos pueblo. Entonces, sinceramente ponernos a ponernos con una con una criba, a mover la criba y a cantar o coger una hoz y demás, nos es ajeno. Nos es ajeno, pero esta música nos gusta y nos gusta la música en general. Por eso, ¿por qué nos vamos a limitar a hacer eso? ¿O por qué nos vamos a limitar a cantar canciones solo de esta provincia? Oh, pff, si es que no tiene sentido. La música es música y además las canciones viajan con las personas. La música no es de un lugar. La música es de las personas. Y seguiré si la música, pues ya sabéis. Aquí la tenéis. Ahora voy a decir rápidamente, Luis, cómo podéis hacer con este grandísimo trabajo, pero va a ser. Luego, después de bailar, ¿otra pieza con quién? Con Santarén Foll, aquí en Zamora, desde Zamora, pero trazando espirales, y no círculos. Que la espiral se expande y el círculo cierra. Bueno, aprovechar porque de momento nos queda poquito, volveremos, no es una amenaza, sino para mí sería un verdadero placer, tenía ganas de conoceros personalmente, sobre todo a vosotros cuatro, que no tenía el placer de conoceros así, de, de vernos la cara, de poder decir, coño, que sí, que están aquí, que son de verdad, <risa> Oyo, oyo. <risa> y a nuestro amigo Richie, que ya le conocéis y que... Y que me encantaría también que nos contaras una, un nuevo proyecto que he visto en Internet hace poco, en Facebook, que tienes una nueva banda, un proyecto muy interesante. Oye, ¿qué coño luego? ¿Por qué no lo cuentas ahora? ¿Qué es eso de la banda de gaitas, de Zamora...? Bueno, pues eh, nosotros eh, veíamos que existía una demanda de bandas de gaitas, se hacen desfiles, viajes en los que solo participan, pues ese tipo de formación. Y en Zamora pues no teníamos eh, algo similar, además también para tocar en conciertos pues, o, o bien sea con bandas de música o, o grupos de folk como puede ser Carlos Núñez, eh, ya, bueno, de ese estilo. Como no existía, yo veía que había muchos chavalicos, tanto alumnos míos de la escuela como de otros sitios que tenían intención y que además había oportunidad, gracias a nuestros amigos de Red de Gaita, que nos han facilitado muchas cosas. Vi la oportunidad y se hizo. Tengo que decir que en este grupo, en este grupo somos, somos como, como, como, no sé, somos como el, eh, la semilla, el embrión de, de gente que hace cosas. Es increíble. Tenemos eh, tres personas que han ganado el premio MT de música tradicional. Me la has pisado. Ah. Pero bueno, bien pisado, bien pisado. Tres, tres personas, nada menos. Tenemos, eh, tenemos eh, a, algún miembro. Pues tenemos a Benja Rodríguez. Tenemos a, a Luis Pedraza. Y tenemos a, a Richie, a Richie López. Eh, tenemos gente haciendo cosas, teniendo, parece, parece que, no sé, que, si, que en cuanto los educamos se nos van. Qué triste, ¿verdad? <risa> Tiene un poco complejo de padre aquí, nuestro no amigo Luis, pero es cierto, y puede presumir. Y aprovecho para mandarte un abrazo enorme, Pedro y compañía, pero a ti especialmente. Porque tengo ganas de volver a, a, a pillarte por banda, que sé sí que tienes un proyecto muy bonito con la musgaña, pero bueno, eso formará parte de otro momento. Pero aprovecho que el río pasa, el río Tera pasa por Zamora para, para saludarte y mandarte un grandísimo abrazo, hermano. Eh, hay una cosa que me gustaría hacer como prueba tangente, ¿no? Yo sé que habéis cantado una canción que se llama El Turun Tuntung o algo así. Eh, ¿Cómo es la versión? Cantanos una copilla así a pelo de la versión de aquí de, de Zamora. Como... A la puerta de un sordo cantaba un mudo al tururum tum y un ciego les miraba con disimulo al tararan tan a la raya de bordín de bordín de bordán, tururun tum tararán tan tan, a la raya de bordín de bordán de Portugal. ¿Y cómo es la vuestra? Pues fíjate, en la ena de San Pedro, <ríe> donde soy yo, que está justo en, en el extremo sur, ya casi, casi ya te digo, pegando con la Extremadura, cantamos. Y una vieja lavando en el chorrillo, tan, tararán, tan, tan. En el kikiricuarto, la con grillo, que que y a la bola del bolín del volán, cara de cielo, tan, tararán, tan, tan, Y seguro que nos está escuchando gente de Burgos y dirá, pues aquí en Burgos, pues nada, llamanos y vamos a grabarla. Oye Luis, ¿cómo podemos contactar con vosotros y cómo podemos comprar, adquirir, y sobre todo poder disfrutar de este maravilloso trabajo que tenéis aquí con Santarén Ford? Bueno, pues este nuestro séptimo disco, Semilla de Luz, nuestro séptimo disco de estudio. Eh, se puede adquirir entrando a en nuestra página web, santarenfolk.es. También estamos en Facebook, en cualquiera de esos sitios están los datos suficientes como para comprarlo. Lo vendemos por una cantidad miserable, ridícula, 10 euros, blah, eso de blah, blah que eso no es dinero, así que así que les animamos a que se hagan con él, porque nosotros estamos muy orgullosos. Es un disco en el que hemos puesto mucho trabajo, muchos arreglos, tiene mucha, mucha música, es muy musical, sin perder las melodías, la esencia y el ritmo tradicional, pero muchos arreglos. Tiene algunas letras hechas por nosotros, nos hemos lanzado a, a, a completar un poco las canciones ¿eh? también, y yo creo que, que lo van a disfrutar. Chicos, muchísimas gracias. Sabéis que podéis contar con nosotros por lo que queráis, que nos tenéis como todos, también vosotros y vosotras, a vuestra entera toda su otra y a disposición. Y yo ahora me llevo un, un CD para mí, otro para mi madre, otro para mi hermana, así que ir preparando tres o cuatro que yo me llevo tres o cuatro. O una caja, oye. Porque hay una noticia buena y una mala. Que La buena es que es muy, muy económico, pero la mala es que no hay muchos, así que espabilaros. ¿eh? Regresamos, seguimos, continuamos con la música a todas partes. No sin antes agradeceros muchísimo esta tarde bonita que nos habéis dado, a pesar del frío que hace fuera y lo que llueve, el calor que nos habéis dado. Muchísimas gracias, Santarín. Gracias.